No, mosca mi café, no. A un lado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que toda la, la plana mayor de Morena, el proyecto político de Morena en Puebla, se renueve. Ya, ya se renovó, ya es otro. ¿Qué se espera con esto? ¿Cómo ves las cosas desde, desde ahí, desde tu posición? Bueno, pues, eh, antes que nada, muchas gracias. Siempre es un gusto... Venir, platicar, siempre nos damos pláticas muy extensas, más que una entrevista, es una charla y me gusta mucho venir. Muchas gracias. Ah, bienvenido. Eh. Bueno, pues, quiero eh, decir que es una nueva etapa en el partido. Yo creo que ya el partido había estado estancado mucho tiempo. Eh, por ejemplo, yo ya llevaba 10 años de consejero nacional, ¿sí?, yo vine desde la primera camada de consejeros. Según el estatuto, no se puede ser consejero más de dos veces seguidas. ¿sí? Para una tercera, que tendría que ser una última, tendría que pasar una etapa sin ser consejero. Yo viendo eso en el estatuto siempre dije que no me iba a aventar, que yo ya no podía, que no quería. Y luego hace una reforma el nacional diciendo que sí se podía. Entonces yo y mi bocota, pues ya... Me aguanté, uh -huh. asumí lo que había dicho y sí, no bien. me aventé. Pero además, porque ya es como lo que pasó cuando yo pedí licencia en uh -huh. el Congreso. Yo te lo comenté una vez. Sí. No regreso porque además de que es una cuestión de principios, no estamos atrás del, del hueso, eh, también es importante que haya otros cuadros nuevos que salgan. no Siempre también digo que eh, Duverger habla de que hay partidos de cuadros y partidos de masas. Uh -huh. Tenemos que hacerlo un partido de cuadros, de gente que sepa. En este caso, yo creo que ya es bueno eh, eh, dejar que entren nuevos. Por otro lado, considero que el nacional, en este caso, y hablando con nombres precisos, Mario Delgado y Ciclali Hernández, uno, tuvieron una capacidad de organización a nivel nacional con los comités estatales pero también en segundo lugar creo que dejaron en indefensión al partido, esto es una opinión muy personal como un militante fundador que entró antes de que se hiciera partido que entró inclusive antes que se llamara Morena yo entré cuando todavía se llamaba gobierno legítimo de México AC entonces eh dejan al partido en un estado de indefensión brutal, es decir, decir permiten que las prácticas del de la acarreo, de todo eso se eh, institucionalicen a nivel nacional no le dan a Morena un escudito ni siquiera pequeño una espadita uh -huh. pequeña para defenderse, dejan al niño ahí, a la mitad del, de la nada pero aún así considero eh, que es un ejercicio muy rescatable, que es muy bueno Morena había estado estancado a ver, yo dejé de ser presidente estatal en 2018 Sí. no había habido un presidente No. eran puros delegados en funciones y luego uno se peleaban y decían que soy yo, no, que yo, sí. eh, no, que tú, no y, y porque nunca hubo una, una línea para resolver ese asunto y mucho menos había habido una línea para eh, resolver a nivel nacional la renovación de esto. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí hay 15 distritos federales. Uh -huh. De cada distrito surgen cinco coordinadoras y cinco coordinadores, cinco mujeres y cinco hombres por distrito. Eso nos da un total de 150 coordinadores distritales. Esa coordinación colegiada de 10 es la que hace la coordinación distrital. Uh -huh. Ese es el... Okay. el el órgano básico, pues ¿por qué? porque bueno, el básico serían los comités de protagonistas pero no hay comités municipales esos fueron proscritos en 2015, 2016 una vez que están esos 10 coordinadores los que se encargan de una como coordinación colegiada del distrito esos 150 juntos forman el Consejo Estatal del Partido y de ese consejo surge la dirigencia estatal Así es, que es lo que vamos a vivir ah, así es, el en 15 de agosto. Semana y media. Pero esos 150, junto con los otros 2.850 Ajá. consejeros, forman el Congreso Nacional de Morena. Ese congreso que se constituye eh, eh, una vez, se supone que cada tres años de manera ordinaria, es el máximo órgano del partido. Y esos 3.000 somos, o son, son, son, los que forman el o sea, Congreso. Ya no yo ya no. Son los que forman el Congreso y de ese Congreso salen dos órganos. Primero el Consejo Nacional, uh -huh. que son nada más 300, ¿sí? que Ajá. De hecho, de esos 300 nada más se votan como 204, si bien me acuerdo, uh -huh. nada más 200 son votados. Y se hace el Consejo Nacional. Ajá. Todos los presidentes del comité estatal, todos los secretarios generales y los secretarios de organización, ya de facto son presidentes, son congresistas nacionales, consejeros, perdón, nacionales. Y ya de ese consejo nacional surge la dirigencia nacional. Entonces todo se va haciendo desde abajo, desde abajo, desde abajo, muy horizontal. Pero considero que hay una... Eh, Sí hay una preocupación, yo lo he hablado con todos los consejeros nacionales o ex consejeros nacionales eh, del país. Hay una preocupación porque hay una invasión de priistas, de panistas, sí que están viendo a sus partidos hacer agua uh -huh. sí y que entonces están llegando. No llegando pensando en que hay una nueva forma de hacer las cosas, no pensando en que hay una transformación, no pensando en el obradorismo, no, pensando en mantenerse en el poder, claro. en los privilegios y en las mañas que traen, ¿sí? Y eso es lo preocupante, no nos importa el, el, el origen, a ver, hay gente fundadores y fundadoras que se dicen fundadoras y tienen peores vicios que los priistas y los panistas, ¿sí? ¿sí? Claro. Se dan el golpe de pecho claro. se dan el golpe de pecho con sí. la izquierda y por abajo de la mesa ponen la derecha, ¿no? Entonces, no, no importa el origen, importa el destino, ¿qué quieren? Porque también conocí yo, al menos por ejemplo en el Congreso, como diputadas, diputados, gente que venía del PRI o del PAN, se pusieron la camiseta en los momentos más difíciles de Puebla y sacamos todo adelante. O sea, tomaron muy bien nuestro ideario. Entonces, el hábito no hace al monje. Pero sí necesitamos ver quiénes de esos oportunistas que votaron en contra de las reformas del presidente, que votaron a lo mejor en contra de la Guardia Nacional, o en contra de la prisión preventiva oficiosa, o en contra de los eh, apoyos, eh, pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, por decir algo. ¿Sí? Y ahora resulta que son los que más aplauden y le echan vítores, tan solo aquí que podemos ver, quiénes habrán estado en contra, por ejemplo, de, de que el gobernador Barbosa llegara, ¿sí? en el 18, de los que fueron los que nos perseguían, nos se burlaban, nos hacían campaña negra, y hoy son los que aplauden en primera fila Dices, no puede ser. ¿Sí? Ahora, si vienen con un ímpetu de transformación, porque a nosotros nos costó mucho, yo entré, ya como brigadista en 2010, digo, yo soy de toda la vida simpatizante de Izquierda, de Andrés Manuel, de Cuauhtémoc Cárdenas de Berto Castillo y de todo el mundo. Pero este, ya cuando entro como brigadista en 2010, para llevar a alguien a una reunión, la tenías que sacar casi de las orejas de su casa y llevártela a la uh -huh. reunión que estabas organizando. Y hoy veíamos camiones, gente con su lotería afuera, en todo el país. En todo el país. Entonces, eso me preocupa porque tenemos que poner el ejemplo desde ahí, ¿no? Ya tendremos que ver qué pasa, cómo se desarrolla. Porque, a ver, hoy a lo mejor puede haber una especie de, de freno moral, ¿no? Está el presidente, está el gobernador, qué sé yo. Puede ser, porque también te quiero decir, el gobernador no estuvo ni operando con el gobierno ni nada de eso. Él mismo lo dijo. ...que hayan sido gente que simpatice... ...es otra cosa... ¿sí? ...o más bien... ...que no simpatice con las prácticas... ...como dijo el gobernador... ...que tenían secuestrado al partido... ...entonces... Eh, ...yo creo que hay que revisar muy bien... ...la ruta que va a tomar Morena... ...de aquí en adelante... ...es un gran avance... ...todo lo que lo que se vivió... ...se salió de la, de la inmovilidad... ...de lo que estaba congelado... ...desde hace cuatro años... Ya se movió y esperemos que nunca se vuelva a detener, de pero ahora tenemos que revisar bien la ruta que va a tomar el partido. De acuerdo. A ver, te tengo varias preguntas de, ahorita de todo lo que comentaste. Eh, dijiste que eh, la dirigencia nacional eh, no blindó bien al partido, sí, así es hizo una convocatoria, pues la verdad, bastante mala, eh, muy deficiente, con muchas ausencias. No, no, ha, no hay claridad y esto ya se esperaba de alguna manera Gabriel y hasta salió barato porque era para que hubiera heridos y bueno no hubo heridos no, no hubo muertos no, no hubo nada de eso pero estuvieron a dos porque eh, había muy poca claridad ahora eh, dices ellos no fueron este enterraron eh, con una indefensión total partido y por eso ocurrió lo que ocurrió el sábado. Eh, ¿Fueron ellos los responsables únicos de, de esto o es en sí pra, una práctica del mexicano? Y lo pongo así porque eh, también vemos eh, elecciones internas de distintos partidos, llámese PRI, llámese PAN... Y se agarran igual, y hay acarreo, y, y, y se agarran aguamazos, y, y, y luego están también diciendo que no fue legal la, la, la elección y la quieren echar abajo. Esto también está pasando en Morena Yo creo que no es el mexicano, es el mal mexicano. no Yo creo que la gente al final, eh, el mexicano es una persona noble, es una persona que entiende, que sabe cómo cómo deben de ser las cosas, sí. pero en muchos casos es necesitada, está necesitada y muchas veces se aprovechan de esa necesidad, lo dijo el, el propio presidente López Obrador no se pueden estar aprovechando de eso, entonces sobre todo veamos fotos de, de gente de comunidades indígenas y todo uh -huh. eso en, en, la, en las zonas del Pacífico y demás, No se puede, no se puede hacer eso tenemos que evitar, a ver, si Morena es un boom, si Morena es, es tan atractivo, es porque es diferente a todos los demás. Uh -huh. Si le ponemos una serie de brochazos que lo hagan mimetizarse con los demás partidos, va a perder esa atractivo. Están hasta matando a la, a la gallina de los huevos de oro. Están quitándole uh -huh. ese poder que tiene. Porque uh -huh. yo también siempre lo he dicho, más que un movimiento, o un partido, Morena es la idea de lo que está bien, la idea que la gente tiene de lo que debe de ser, de cómo deben de ser las cosas, de qué es lo correcto, uh -huh. ¿no? Si le quitas eso, olvídate. Oye, Gabriel, pero a ver, hay quienes, voy a jugarle un poco al abogado del diablo, dicen, los morenistas son iguales a todos, ya ven cómo no son distintos, ¿qué puedes responder a No, No, no, no, no, no, no, no, a ver... Los morenistas fuimos y votamos, ¿sí? Los morenistas también señalamos lo que consideramos que está mal, ¿no? Los que hicieron mal son los, los que vienen a invadirnos, los priistas y los panistas. Hoy tenemos que pensar que tiene que haber una militancia organizada para evitar que esa gente tome al partido. Siempre nosotros pugnamos, abogamos porque hubiera una... Una reforma estatutaria que te dijera quieres llegar al partido, qué bueno, pero para ser dirigente o para ser candidato, primero tienes que demostrar quién eres. Y demostrar un trabajo como el que hizo el presidente López Obrador por tantos años. Oye, comentaste de que eh, hay muchos panistas y pristas que, que pues quieren entrar, e igual ya entraron, ¿eh? Sí. ¿no? Con claro, eso de que el claro. que llegaba se podía notar y ya era morenista. Así Igual es. ya se descolaron un montón. Así es. Oye, a ver, tú sabes de aquí de Poblanos que, que son panistas y pristas y que ya se están pasando para allá. ¿no? no, todavía no he visto las listas definitivas, todavía no las sacan, pero tendremos que revisar, tenemos que revisar muy bien de dónde vienen y quiénes son. ¿Cómo van a hacer si ya se les colaron? ¿Y ahora? No, yo creo que de todos modos el, el partido tiene que activar su sistema inmunológico y evitar que estas personas puedan tener algún... Igual, viendo quiénes son los que quedaron, cómo poder contrarrestar en, en dado momento eh, eh, esa situación, ¿no? Es importante que, que los tengamos bien detectados. y Además, ok, todo el mundo tiene derecho a, es un derecho constitucional, a permanecer, a pertenecer, perdón, a un partido, a un partido. pero ya ocupar cargos eh, políticos o cargos de dirección ah, dentro del partido, pues es mucho más difícil. Ya. ¿no? O sea, ok, puedes ser militante, ah, pero yo quiero aspirar a ser así diputado, es, así a es. ver, pásame. O aspirar a, a ser presidente del partido, ¿no? Claro. Oye, pues tú de dónde vienes, ah, ¿No? Y a lo mejor en el 2021 estabas en contra de Morena y apoyando otro partido. En fin, hay un, tiene que haber un combate, no a los externos, ¿eh? pero sí al oportunismo. Mira, en lo que sí, acabó claro. el PRD. Déjate tú que esté en el cascarón. Sí. Pues dije uh -huh. en lo que acabó. acabó. Oh, tienes ya. razón. Tienes Entonces, razón. Eh, tenemos que evitar esa historia, que además ha sido una historia recurrente en la mayor parte de los movimientos de izquierda, en la sí. historia de nuestro país y yo creo que del mundo, ¿no? Ajá. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En Oye, eso. Eh, se, se comentó mucho que fueron de los 150 lugares de los consejeros estatales, 116 afines al proyecto del gobernador Barbosa. ¿Esto es cierto? Pues no lo tomaría yo como afines, yo te decía el gobernador, eh, quieren meterlo en esa dinámica de que si se metió el gobierno en la elección, no es cierto, eso no es cierto y, y quienes lo conocemos sabemos que no es así, pero sí, te decía, yo creo que es gente que más que eso ya está harta, ¿sí?, de, de la cuestión del sectarismo y de la eh, de este secuestro del que tenían en Morena, ¿no?, ¿Quiénes lo tenían secuestrado? Eh, pues quienes hayan estado antes eh, secuestrándolo. Yo creo que hubo varios intentos, varios intentos por sacarlo de ese de ese bache. Mira, es más, te puedo decir que aunque no es de aquí, lo que sea, el mismo Aristóteles Belmont a lo mejor, este, si bien no lo logró, intentó ¿sí? hacer algo, buscarnos ahí a todos, pero ya venía una inercia. ¿No? De, de, de gente de familiares, esa es otra tienen que verificar y te lo voy a dar con un nombre preciso, vemos que hay un caso de un diputado, de Iván Herrera que se mete él mete al papá, mete al primo, mete a la esposa mete a la cuñada mete, o sea toda la familia, otro caso que a mí me, me parece terrible llaman o nombran ...algo como coordinadora... ...organizadora o no sé qué... ...a Claudia Rivera... ...y su mamá... ...es la de la Comisión de Honestidad y Justicia... ...y con eso... ...y sus hermanos... ...participan... ...y ahí los veías ese día... ...porque yo los vi en la casilla... ...iban los cuatro... ...la mamá... ...Claudia... La herma, ...el hermano que está participando... ...en todas las casillas... ...en la capital... ...más bien parecía que estaban... ...revisando qué pasaba... ...eso no puede estar pasando... Eso no puede ser, se supone que combatimos el nepotismo. Y ahí te pongo dos casos, uno de alguien que se dice fundador y alguien que viene y que acaba de llegar y que estaba en otro partido, pero son casos que no pueden ser, ¿no? Y eso es lo que tenemos que revisar y eso es lo que no podemos permitir. Y eso es lo que yo creo que la dirigencia nacional, no creo que no lo haya previsto, porque sería no ver más allá de la nariz, claro. ¿sí? Pero lo haya previsto o no, pues en los dos hay una falta, ¿no? Que es dejar eh, desprotegido al partido, ¿no? De acuerdo. Y quitar a, la, a, la, a, la, a las personas que estuvieron en la fundación, hacerlas a un lado, ¿sí? Y darle preferencia a todos los que vienen de fuera. De Ojo con eso. Ajá. Emilio Arce nos está viendo, qué bueno, bienvenido. Susana eh, Rivadavia, Mendoza, Raúl de Lázaro, eh, David Hernández, Jorge Alberto Márquez, Anay Bonilla, Andrea Barrada, Jorge Alberto Márquez, dice es un honor colaborar contigo, secretario. Abrazo. Muchas gracias. ¿En qué colabora? ¿Eh? ¿En qué colabora, ¿Qué, Jorge? Contigo, Jorge? Ahí está conmigo, ahí en varias actividades. Ah, sí. En la Andrés Secretaría. Herón. Dice, un verdadero obradorista es el amigo Gabriel. Dice, Saludos Andrés, Andrés, Andrés, hace rato no lo veo, pero lo sigo ahí en redes. Sí, y todo. yo también. No, <risa> sí, no es súper político y anda súper sí, sí. metido y todo, ¿eh? Laura Cruz nos está viendo, Andrea Barrada te manda un abrazo, Muchas Lalo gracias. Ricardo. Eh, eh, hay, dice, San Miguel Canoa también, de allá también te están viendo, Jorgi Arce, Carolina Rómulo, Guadalupe Sánchez. Jorgi eh, Arce dice, gracias por la información, todos votaron este sábado a ojos cerrados a cambio de dinero despensas, pero les dijeron que era para el voto, les, te, está, te está comentando, pues yo no creo que todo el mundo. No, no pero... sí, así es, pero sí hubo quien se está aprovechando de que abren ¿no? eh, las fronteras, se mete quien sea, o sea, está preocupante, ¿no? Pero ¿cómo, cómo? Yo creo que también hubo mucha gente muy valiosa eh, para el partido, muy apegada al obradorismo, que también salimos, votamos, participamos, aún a unas sabiendas de muchas cosas. No no hay, en el tema de, de la elección, el partido no pone condiciones de certeza. Por ejemplo, en el cómputo de votos, no en cómo ibas a seleccionar a los que iban a ser los candidatos. Yo conozco mucha gente que tiene... 15 años eh, eh, eh, eh, en el movimiento obradorista y lo sacaron de las listas. Y conozco gente que estuvo con Marta Erika y lo pusieron en las listas. ¿Cómo crees? Sí, a unos los sacan y a otros los ponen. Entonces, son, son situaciones muy... Eh, la, son lamentables, pero también pues son totalmente eh, eh, eh, discrecionales. ¿sí? Y eso también está muy mal ver ¿cómo se puede solucionar eso? ¿Habrá algún organismo al interior del partido una vez que ya esté conformado? No, yo, yo creo que hay que ver cómo se va comportando eh, ya el partido. ¿no? Vamos a ver, yo sé que hay eh, eh, desde hace mucho aproximadamente mil, mil doscientas impugnaciones. Vamos a ver cómo, cómo sale. Eh, pero si no, yo creo que ya lo que hay que ver es... ¿Cómo se va a comportar el partido con los órganos que hoy tiene? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo va a estar de cara a lo que viene? Ya, ok, eso ya fue, ya estuvo. ¿no? Me gustó tu palabra, ¿cómo se inmuniza? Así es, tiene, ¿No? tiene que salir. Yo, es que, como en 2013, yo hice una columna que se llamaba Biología Política o algo así, y hablaba del sistema inmunológico ah. que debía de tener Morena okay. en contra de los parásitos y de yeah. los de los agentes dañinos externos por ahí la tengo la voy a buscar la voy a, yeah. a repostear re, re yeah. ahí no Raíl González María Luisa Chávez Adriana Pérez y dice María Luisa dice saludos Licenciado Biestro Sergio Freeman Victoria Sandoval Erika Palacios Andrea Barrada Morena es la idea de lo que es lo correcto así es así es Jordi dice todo mi respaldo a Gabriel Biestro Martín Correa Salvador Rodríguez y dice como lo dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Gabriel es uno de los fundadores de Morena sí en hashtag Puebla hashtag México y quien tiene mayor credibilidad para hablar del partido. Saludos al secretario del Trabajo. Muchas gracias. Celia Cuevas, eh, Mixtecos por, con Obrador, dice saludos desde Tulcingo del Valle, amigo Gabriel. Ah, Tulcingo, acabamos de estar hace como unas dos semanas máximo. Oye, sí, estás pero para arriba y para abajo. Nunca nos dejamos, te quiero decir que conozco prácticamente los 217 municipios. Sí, sí? sí, me consta. Eh, sí. Y fíjate que la mayoría de ellos, 110 los conocí con gira con el presidente. López Obrador, y otros brigadeando. O okay. sea, no, es, no creas que es nada más una visita ya, sino que nos ah. bajábamos. ¿Tú sí nos conoces a la, bien con la con la las gente. calles, las Oye, banquetas, todo. Y, y, ¿Y te memorizas? ¿Puedes memorizar los nombres sí, de las personas? De eso? No, fíjate que luego me dicen, <risa> ¿se acuerda ¿no? de mí? Y yo, sí, pero ¿a ¿quién? Ay, no, no, no me acuerdo, pero sí, fíjole, así es. No, Son no más sí. de 10 años de, de no, estar en. No, en... por no, por no, todas las reuniones que tienes a diario, está cañón, bueno, dice, te manda saludos desde Tulcingo, dice, eres un referente de la 4T en Puebla, eh, Andrea Barrada, dice otra vez, fuera el oportunismo, por favor, Ismael Pérez, Vanessa Hernández, Adriana Pérez, Lady Hernández, eh, y Vanessa dice, fuera Claudia Rivera y sus malas prácticas que perjudican a la 4T, Rafael Cabrera, Andrés Herón, dice, los militantes estamos olvidados por la actual dirigencia del partido. Pues es que ese es el problema, Andrés. O sea, viene Aristóteles, a mí también me parece que tenía con toda la buena fe, ¿eh? o sea, venía de afuera, se quería sentar con todos, finalmente se sentó contigo. Sí, así ¿no? es, así es. Y hizo su lucha. Luego también vino quien era delegado, este, también una persona de mucho arraigo en el partido este Marcos Rosendo Ajá, Inograna, cierto eh, pero una situación complicada, mira yo entiendo lo que pasó aquí, pero si eso sirve para quitarle el el anquilosamiento, el estancamiento uh -huh. al partido, mira está bien, ya veremos eh, qué, qué, qué fichas nos toca en este dominó jugar pero creo que ya está, ¿no? vamos a, a darle para adelante el partido, a ver lo dije en una columna, nadie quiere el partido de hace 10 años, uh -huh. nadie, sí. sí. No, pues eh. eso era es un, es un movimiento, es que necesitan ser partido y eso es la cosa. Es, así es, pero también como partido tuvimos etapas, yo por eso te decía, uh -huh. conozco el, ¿cómo decía? Cómo, o la gestación, no, la del partido desde su concepción, gestación, Ajá, nacimiento, etapa de bebé, de niño, de adolescente y de adulto, sí. No ¿Y ahorita en qué etapa está...? Yo creo que ya está en una etapa de adulto, ya somos gobierno, ya ahora tenemos que consolidar nuestras, eh, nuestras actividades. Eso okay. me quedó muy claro, porque yo siempre decía que la opos ser oposición era la adolescencia política. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dices lo que quieres, haces lo que quieres, no tienes responsabilidades, eres la adolescencia política, esa parte de la oposición. Ya cuando eres gobierno, Sí, que tienes responsabilidad. Exacto. Yo me acuerdo que una me dijeron, y me quedó muy grabado, ya no eres activista, ya eres un representante de la sociedad, ¿no? Uh -huh. y te queda muy clavado eso. O ya te tienes que enseñar a hacer gobierno, uh -huh. ya no te puedes seguir portando como antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en una etapa adulta, pero aún así hay riesgos, claro. hay riesgos sí. en el partido. Oye, pero a ver. La, yo creo que acá la gran pregunta, y como para que acabe Morena estar en la adultez, es quedarse, o sea, es permanecer. Que la gente diga, me gustó su gobierno y voto otra vez por él. yo creo Ese yo creo que va a ser... Ese es el punto. Ese es el 24. Porque Morena es, es bueno eh, cuando está en la oposición y gana a raza, ¿verdad?, Vamos a ver ahora que toca renovar esos votos. Ahora sí que renovar los sí. votos <risa> como oye, del matrimonio. Oye, este. y, y, y también le ha ido mal. En la capital le fue bueno, muy mal. Ahí yo, perdieron mira, 20 yo, puntos. yo tengo toda la, la, la confianza, creo en lo que dice el presidente López Obrador, lo creo a pie juntillas, el hecho que dice que la encuesta es el, es el mecanismo perfecto para la elección de candidatos porque es la que te dice realmente quién va a ganar por eso cuando una encuesta sale errónea o tan, tan disparada de un resultado final quiere decir que algo le pasó a esa encuesta algo la alteró, algo le quitó su validez ¿no? en los casos donde, donde se pusieron candidatos y candidatas impresentables hay que revisar bien qué pasó y cómo no se debe volver a hacer eso yo se lo decía en una ocasión a un dirigente nacional del partido. Le dije, no se trata de un puesto. Vaya, el puesto pues lo pides, pero vamos a perder la plaza. Claro. Que nos costó tanto trabajo. Ese era el punto, ¿no? entonces la perdieron. Así es, y el punto es recuperarla y poner a los mejores perfiles. A los perfiles que te garanticen una cercanía con la pero gente. Pero no hagan el caso mundo. a las encuestas. Pues sí, así es. Pero que sean encuestas... Sí, que reflejen claro. la realidad. Sí, claro. ¿no? Una encuesta que te sale más de 20 puntos disparada quiere decir que algo no está bien en ese O algo, algo ahí no pasa. Así no, es. Como debe de ser. Así es. Ok. Eh, Gabriel, entonces, eh, en, en este entendido de que el 15 de agosto vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. O sea, a ver, no, no, no va a haber cachetadas. No va no, a haber así de... No, yo no, yo no creo que vaya a pasar algo así. Es más, vamos a apostar una comida, una cena, algo así, Ajá. a que no las hay. Yo te digo que no las hay. No las hay. ¿Tú dices que sí? Pues es que, oye, si van los Méndez, quién sabe. No, los Méndez no quedaron. No, pero luego se cuelan y ahí van. <risa> bueno, yo, yo considero que no, porque ¿sabes que Nunca ha sido ese... Mira, yo... Fui, antes de ser presidente del partido, fui presidente del Consejo Estatal. Uh -huh. Y las discusiones eran... eran rudas, eran álgidas. Nos tocó... Eso está perfecto, gritos. A eso... Vos, a, bueno, Ni va. siquiera gritos, pero era mucho debate. A veces gritos por ahí, uno que otro, muy, por ejemplo, muy, muy radicales. Oye, pero, por ajá. ejemplo, cuando entra en el 2000... Yo entré de presidente del Consejo en 2013, creo. Bueno, cuando entra ya de lleno el senador Bartlett, en ese entonces senador, uh -huh. Híjole, se armó una, una rebatinga fuerte. Mira, yo era consejero nacional, el presidente López Obrador, en ese entonces presidente del partido, nos pregunta de los enlaces en cada estado. Entonces, a ver, el enlace en Aguascalientes es fulano de tal, que es un diputado y nos ayuda, ¿quién está a favor? Y en eso preguntan del enlace en Puebla. Dice, ¿quién eh, dice el presidente López Obrador? Bueno, Andrés Manuel en ese entonces. Este, ¿Quién vota porque sea eh, Manuel Bartlett el, el, no, ya el enlace no, en no, no, Puebla? No. Todo el Consejo, los 300 consejeros nacionales, de los 300 como 297, <ríe> votan a favor. Es en serio. Y dicen, en contra y yo levanto la mano yo tenía a dos filas al senador Bartlett y yo así y ahí tenía yo a Andrés Manuel Luján. y todavía me acuerdo que decía Luján, no bajen la mano y yo así y entonces volteo porque dije a ver cuánto no, nada más era yo y otros dos por ahí perdidos y yo no era tanto por Bartlett yo decía no necesitamos a alguien que venga aquí a decirnos uh -huh. qué hacer y no sé qué pues perdimos, ganó Bartlett y yo fui el primero, o de los primeros, que vino a defender esa posición que era del Consejo Nacional. Claro. Sí, es decir, senador Bartlett y así. Además, yo te voy a decir algo. A mí Bartlett, eh, desde antes de entrar a Morena, cuando él todavía estaba en el PRI, él mantenía posturas tremendas en defensa de la Comisión claro. Federal de Electricidad, en defensa de Pemex, en contra de la ley Televisa. Que si hubiera estado esa ley Televisa, hoy tú no podrías tener tu noticiero. Uh -huh. ¿no? Okay, ¿Te acuerdas cierto? cómo Controlaba sí, todo cierto, eso? Claro. Y Bartlett dio una batalla siendo aún del PRI y siendo todo eso. Entonces, yo, yo lo tenía en, en, en, una buena, en Ajá, un buen concepto. Sí, sí. Entonces, lo defendimos. Entonces, me tocó estar de presidente del Consejo en eso. Y me tocó estar de presidente del Comité Ejecutivo Estatal uh -huh. cuando entran... Eh, eh, eh, Alejandro Armenta, Miguel Barbosa, este, ¿quién más estaba? Este, pues, todos los que Fernando Manzanilla, y también eran debates muy, muy fuertes. Y siempre lo decíamos: a ver, tenemos que hacer que el partido avance. Es más, yo lo decía, ahora que ayer que se cumplieron tres años de, del, gober, del gobernador, uh -huh. este, me acuerdo que yo les decía en Morena: a ver, vamos a pelear contra Rafael Moreno Valle, necesitamos. A otro personaje de esos vuelos, de ese tamaño. Claro. ¿No? Ya digo, ya competir con, con un personaje ahí que nada más vaya a hacer, a, a pararse a un templete. Y ya no. Necesitamos a alguien que, que ya sea un profesional de estas cosas. Yo siempre se los decía en el Consejo Estatal. ¿Sí? Miguel Barbosa esa es el ideal para combatir a alguien como Rafael Moreno Valle. Entonces, eh. Hubo discusiones muy fuertes, pero siempre dentro del, eh, del terreno del debate. Bueno, nunca pero es que hubo... Me estás diciendo esos personajes, no, no. dices, ¿qué, qué, ¿qué altura? Oye, pero... No, llegan, no, no, no, no pero esto lo discutíamos, lo discutíamos los consejeros. Por eso. Sí. Fred, nivel, sí, ¿no? Y sí, acá... Sí, no. Por eso lo dije. Eso que pasó no es morena. Andrés Manuel nunca agredió a nadie. En muchos años de resistencia nunca rompimos un vidrio, menos íbamos a ir a cachetear a nadie. Sí, Eso bárbaro. es lo más antiobradorista es? que hay, antimorenista que hay. Claro. Oye, eh, por ejemplo, el diputado Alejandro Carvajal dio una rueda de prensa en donde eh, dijo cosas fuertes, en el sentido de que eh, el gobernador pues activó no, todo... este este, su, pues, su estructura y que nada más el 20% fue de los verdaderos morenistas fueron a votar y que todos los demás salieron fuera y bueno, seguramente tú escuchaste esas declaraciones, ¿no? Las dio en una rueda de prensa, fue algo público. Eh, eh, y, y bueno, ¿te preocupa este tipo de manifestaciones de pues es de un diputado federal que tiene aspiraciones a, para la alcaldía, o sea... No, no, y no escuché, la verdad no estaba yo enterado de esas <ríe> Qué malo declaraciones. Es. No, no, no sabía, serio? no sabía, te lo juro, te lo juro. Pero, este, a ver, yo creo que ya para hacer eh, una, una declaración de esa naturaleza, pues hay que presentar algún tipo de prueba, uh -huh. ¿no? O sea, no nada más se trata de decir lo que yo pienso, lo que yo... Creo, y menos en momentos tan eh, eh, delicados en el partido, ¿no? Claro. Todo el mundo podemos lanzar acusaciones ahorita brutales, tremendas, pero no hay algo. Yo lo Ahorita todo lo que te decía te hablo de lo que yo vi de no, lo y que de lo que yo claro. constaté, ¿no? No es de que ah, me contó el primo del amigo, del vecino, no. Cosas que vimos. Entonces en eso hay que tener cuidado y yo te lo decía, igual yo te puedo decir, así como dio esas declaraciones que no las conocía, yo te dije, el gobernador no se mete, él ha sido una persona que quiere dar, eh, eh, dejar ¿no? o, o, un, una, una imagen, un camino diferente al que fue siempre, cómo sí. se manejaba ese amaciato entre el partido en el poder y el gobierno, ¿no? eh, él mismo lo ha dicho, no quiero eso. Él mismo lo dice, yo como gobernador, esto, yo ya no quiero otra cosa, yo lo que quiero es hacer bien las cosas. Entonces, si tienen las pruebas, pues que las saquen, que las pongan, no le voy a, a es más, no me voy a atrever a, a negarle, aunque yo te doy mi versión de que no, no se lo niego, pero que presente pruebas de eso, ¿no? okay. que es muy fácil nada más acusar. De acuerdo. Me, uh, me estabas comentando de lo que se va a vivir el 15 de agosto. Dices que, co cómo, ¿qué es lo que se espera? ¿Tú qué es lo que esperas? ¿Cuál es la, la, la perspectiva que hay? Mira, yo espero también que haya, ahora sí, eh, una asamblea, una... una eh, aquí no hubo, o sea, la dirigencia nacional nada más puso el botas y te vas, ¿sí? No, yo creo que ahora sí se tiene que... que tiene que haber una, una asamblea donde la gente, aunque sea, se presente, o sea, diga, eh, yo, me, yo me postulo o postulo a Erika, ¿no? O sea, que haya siquiera esa parte. Yo creo que no va a pasar nada, no va a haber mayores problemas, nunca los ha habido, más allá de una cuestión de debate. De ¿sí? Es más, es una contienda... Es una contienda interna. Se vale decir, a ver, voten por mí y por Erika. No, porque Erika no sabe este, uh -huh. eh, cómo estuvieron las cosas hace 10 años. Lo que tú quieras. Y tú vas a decir, ¿te acuerdas cuando estaban en la contienda interna eh, Obama y Hillary? Uh -huh. Se dieron hasta con la cubeta. Y cuando acabó, se cerró. Pero claro. acabó en condiciones de transparencia, de legalidad. Claro sí eh, de imparcialidad y entonces eso permite que haya una buena cicatrización y que haya unidad cuando no las hay viene la, la ruptura de acuerdo ahora eh, uno que no los que no somos este morenistas no que no sabemos de adentro qué qué onda a ver estos 150 consejeros de ahí va a salir el próximo presidente así del partido. es así es oye a quiénes ves. No, no, no, no, no, no, yo no me atrevería a decir algo así, porque luego. No. Que sea Oye, pero algo... dicen que ya hay un. Que, que ya se perfila uno y ta, ta, ta. Y, no, no ya está, anoté el nombre, anda por aquí. Ya, ya lo anoté, espérame. ¿Dónde anda? Bueno, yo ahorita lo encuentro, pero ya me dijeron, no, pues va a quedar él y entonces ta, ta, ta. Eh, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo va a estar ahí la, la pichada? ¿Cómo es? Yo creo que sí ya hay alguno, ya hay liderazgos sí, ¿no? bueno, natural De los que existe. salgan, pues ya tomarán una decisión, iba a decir tomaremos, tomarán uh -huh. una decisión los consejeros que están actualmente, y acuérdate, el, el, el Consejo Estatal sí. es la base de todo, el Consejo Estatal... Conforma, con todos los demás consejos estatales, el Congreso Nacional. Del Consejo Estatal le sale una ramita que es la dirigencia estatal. Así es. Del Congreso Nacional sale el Consejo Nacional y de ahí su ramita que es la dirigencia nacional. Sí. ¿Sí? Entonces, es una gran responsabilidad. No es nada más el tema de la dirigencia, pero ya veremos cómo sale la dirigencia. Y ojo. O sea, tú no tienes un presidente. Necesitamos un partido. A que ahora sí acompaña al presidente, que ahora sí acompaña al gobernador. Eso es lo que yo siempre me estuve quejando desde, desde siempre. Oye, el partido no sale, el partido tiene que articular, tiene que ser el puente entre el gobierno y la gente, tiene que informarle a la gente por qué el presidente está haciendo la reforma energética, por qué el presidente está poniéndolo el tren Maya, por qué el gobernador hizo la reforma educativa, por qué el gobernador hizo... Eso es la labor del partido. Exacto. Y no la hizo. No, nadie. ¿no? ¿eh? Vimos cómo quedó, por eso también lo puse hasta el sábado en mi en mi Facebook. Oye, así hubieran se hubieran movilizado para las consultas del juicio de ah, los sí, expresidentes sí, lo sí. y de todo eso. Oye, nosotros cuando cuando no teníamos un peso y nos tocó la reforma del petróleo y que yo me tocó estaba me tocó coordinar eso, Puebla quedó en primer lugar nacional en recolección de firmas. Uh -huh. Hoy que el partido tiene a nivel estatal un presupuesto que es, vaya, insultante. Sí, que no tendría ni por qué tenerlo, lo tendrían que devolver al menos la mitad como obradoristas. Es de 70 millones al año y no pueden juntar firmas sí. o hacer eso. Entonces, es algo que el partido no está haciendo bien. Sí. Se lo dije, la vez que me senté con con Aristóteles, le dije, oye, hacen reuniones, eh, eh, el senador Armenta, de, de 30 personas, le dije, parece las reuniones del PRD de los noventas. ¿Y él qué te decía? No, no, pues que sí, yo le dije, hace falta ese trabajo que nosotros hacíamos, que es lo que sabemos hacer antes que otra cosa, entonces creo que hoy eh, el partido puede tomar otro rumbo Tomar nuevos aires, acompañar al gobernador, acompañar al presidente, puentear, informar, organizar. Creo que eso es lo más importante. De acuerdo. Eh, ayer estuvo acá eh, en entrevista el doctor Humberto Morales y él comentó algo, hizo un análisis. Y él dijo, lo que sucedió en Puebla sirvió para limpiar de muchas tribus al Morena y le va a dar esta una estabilidad. ¿Coincide? Bueno, en primer lugar, este, el doctor Humberto es un gran personaje, te decía yo, es un gran intelectual, yo lo respeto muchísimo, muchísimo, de verdad que sí, creo que es muy valio, son muy valiosas sus aportaciones. Y bueno, en, en ese sentido, tiene toda la razón, ¿no? Ese tema de los apellidos en el partido no debe de existir. No, que aquí los de fulanito, o aquí los morena de menganito, el otro, no, no, no, no, no, no. Eso es algo que siempre eh, el presidente, cuando fue presidente del Consejo Nacional, cuando fue presidente nacional del partido, nos lo dijo. Morena no tiene apellidos. Aquí no están que si los obradoristas y si los monrealistas. Puede ser que tú tengas tu gallo, Uh -huh. sí, sí, pero es esa bien. creación de tribus y más él el presidente López Obrador venía de esa política de tribus del PRD y por eso la abominaba ¿no? Eh, y por eso no la quería entonces creo que sí creo que se quita ese tema de la fragmentación y por eso yo lo digo así como me quejé del tema de la convocatoria de que el nacional no supo organizar hoy también lo que digo es que Ok, es cierto, no lo vamos a dejar de mencionar, de reconocer, pero ya también es hora de que el partido, como decía yo en hace dos años, le meta cuarta. Ya es hora. Perfecto. José Luis eh, Celedonio, Leti Hernández, saludos desde Zacapuasla. Saludos a Zacapuasla. también por ahí, pero es esas semanas. Tu amigo el maestro, dice Leti Hernández Pérez, Mirimore y también este este Hernández Pérez le di dice estamos firmes con Morena y sí hubo acarreo por acá, pero seguiremos trabajando. Claro, a ver, vamos a suponer en el peor de los casos que en el Congreso Nacional está lleno el Congreso Nacional de acarreados, de gente de otro partido. Y los de Morena entonces, enojan, la te dicen, "Yo ya me voy porque esto ya se pudrió y es lo mismo." Pues los otros hasta van a aplaudir. Claro. Sí, ay, qué bueno, ya llegale no, no, van a ocupar el lugar. Claro, sí, claro. entonces, entonces no, es lo que no, vamos a hacer eso. Siempre hemos hecho A ver, si alguien nos ha enseñado esas cosas, es el presidente López Obrador. ¿no? Y una vez dijo, una vez dijo en 2006, no nos vamos a ir del PRD porque nos costó mucho hacer este partido y no se los vamos a dejar. ¿sí? Digo, al final sí se acabó yendo, pero en ese momento no. Y yo creo que ahorita tampoco es tanto. Lo dijo el propio presidente a esta gente como el Fisgón, como otros. No vamos a dejar de reconocer que hubo cosas, porque tenemos que evitarlas en la siguiente. De acuerdo, Carla de Lázaro, Valentín Juárez, eh, Mistecos con Obrador, dice, para decirle a los derechistas sus cosas. No, tampoco te pongas así, dígete, por favor. <risas> Lisset Chávez, Iván de Lázaro, Jorge Rodríguez, saludos desde Chalchicomula de Sesma. También estuve hace dos semanas por allá. Ya. Eugenio, eh, también... Eh, Me regalaron tunas deliciosas. Ah, sí. Deliciosas, sí, como. no. Roberto Regino, Ana Victoria Díaz, Raúl de Lázaro, dice, con todo secretario desde la región de Ciudad Cerdán, te están sí, viendo. Es. Ahí Pérez. los fueron a ver, por ejemplo, a ellos. Ese es un claro ejemplo. Les fueron a decir, oye, ven y me tienes que apoyar. No, no, no, no, no, no, aquí yo apoyo a quien yo quiera. Porque además toda, te quiero decir, toda la gira que yo hice por todo el Estado, ¿sabes qué les voy a decir? Les voy a decir, voten por quien ustedes quieran. Aquí nadie les va a venir a decir que si de tal o de cual o que dice no, el gobernador, no, nada. A eso nos dedicamos, a decirles que participaran que votaran por quien quisieran, y que si les compraban o que algo, pues que le hicieran fraude al fraude, y que al final votaran por quien quisieran. Claro. Ismael Pérez dice, nuestra admiración y respeto a nuestro amigo y compañero Gabriel Biestro. Querido Manuel Ismael. Jiménez dice, mi estimado Gabriel Biestro, seguiremos trabajando por fortalecer eh, a Morena. Saludos desde Zacapuastra. un fuerte es. abrazo. Araceli Alcocer, María Luisa Ramírez Eduardo Hernández usted muy bien Secretario Gabriel Muchas Eduardo gracias. Hernández, Manuel Ochoa Gabriel Y esto es una persona con capacidad y un gran ser humano un saludo para Lomas de San Miguel ah cómo no, saludos Os a Lomas de San Miguel José Arenas, Osvaldo Juárez José Iván Herrera Villagómez nos está viendo o sea que ya se enteró de primera mano eh uh -huh. eh, eh eh, Tomillo Reyes, eh, un nombre, perdón, eh, eh, está muy raro, eh, algo así como ruso, pero te manda saludos. Gracias. <risas> Nuestro amigo desde Rusia te manda saludos. Este, Maggie eh, GR, eh, Gelacio Carrera, eh, Yorgi Arce dice, confío en que Morena para el 2024 sea será el correcto el camino que tome y Gabriel Biestro estará ahí para defender ese camino. Hashtag dice le apuesto a Gabriel. Gracias. Oye, Gabriel, pero mira, me dices, a ver, ya no estoy, ya no soy consejero, o sea, ya me salí. Ya, o sea, ya no formo parte de ahí, tu tu O sea, eh, eh, obviamente no vas a, por lo tanto, no vas a liderar a, a, a Morena próximamente. ¿Qué, ¿Qué viene para ti? Ahorita trabajar. Creo que hay, hay mucho que hacer. Estoy no, sí, y en tu secretaría. Un muy montón. contento en, en, el, en la secretaría. No necesito ser consejero ni nada. Soy uh -huh. soy morenista, soy obradorista soy de izquierda, soy, vamos, eh, como siempre, y sigo y seguiré visitando a, a los comités, a los compañeros del partido en el estado, cuando me inviten, yo siempre digo que a donde me inviten voy, en las colonias, en los municipios, en todas las regiones, así como estuve desde Tulcingo hasta hasta Hauchinango, hasta Jicotepec, ahí vamos a estar, yo cuarto, soy feliz haciendo eso y ya veremos, yo como lo dije en el, en, el, en el 24 y todo, cuando se den las cosas, también veremos ya. qué vamos a hacer. Dice María de Dolores Soledad, nos está viendo. Patti Ramírez, saludos. Licenciado Gabriel Viestro, siempre con los pies bien puestos, haciendo un gran ejemplo de honestidad y lealtad. Mi admiración y respeto eh, por ser una persona sencilla, con mucho cariño y respeto. Gracias por su sensibilidad de hacer reflexionar. Sobre todo lo que está pasando en la política, se valora su participación, sus consejos. Saludos, dice a mi hermosa licenciada Erika. ¡Ay, ya me caíste muy bien, Pati Gracias. <risa> y al equipo de los conjurados, saludos también este, al licenciado Diestro eh, de Rivera, Naya. ¿Te dice? Ah, también, Rivera muy Naya? bien, muy bien, sí. Saludos, te perdí. Of Maceda, dice, <risa> gratos saludos, Gabriel, estamos con usted. Mi familia siempre ha seguido su trayectoria. Aprovecho para marcar los sucio, los, la sucia de Claudia de Claudia Vivanco, dejó un cochinero fuera su monopolio de familia. Guadalupe Otero, y bueno, me, me voy a saltar a un montón, y nada más a quienes escriban, dice Guadalupe Contreras Rosas, dice a seguir luchando por Morena. Ese es el punto, a ver, el, el, el tema de la lucha no se acaba. O sea, no es de un día, no es de, de una semana, es toda tu vida, porque las sí. cosas salgan bien. Fíjate que decía eh, una vez el gobernador, y se me quedó muy clavado, la corrupción son tres pasos, ¿no? pero hablaba de uno de ellos que es el combate diario. ¿no? Uno es con cuestiones de leyes, otros con revisión de... Pero el combate diario, diario, ese nunca lo vas a tener que dejar de hacer. Igual acá, para rescatar, para salvar al partido, la lucha es diaria. Ya. aceptando las condiciones con las que tenemos que convivir. De acuerdo. Eh, pues muchísimas gracias, eh, secretario, por estar aquí en Los Conjurados, Gabriel Biestro. Eh, eh, de verdad, este por favor, tienes que venir, pero después, sí. eh, para saber, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. ¿Y qué es lo que viene? Muy ¿No? bien. Después del 15. Claro que sí. Tenemos? Claro que Va, sí. sí. Si me invitan, ya sabes que sí. Perfecto. Por supuesto, nos gracias. lo traemos a ver quién es. ¡Órale, quién ¿No? órale, va! Con usted, ok, muchas gracias, Gabriel. No, muchas gracias, erika y recuerden a toda la militancia, a todos los simpatizantes, esto es una lucha permanente, que no, se, que no se achicopalen, sucedieron cosas que no son correctas, eso es cierto, pero bueno, tenemos que pensar en que Morena va creciendo, es, que se tiene que hacer más grandote, pero no grandote en votación como soy, sino también... ...ideológicamente, en el tema de la ética, en el tema de los principios, ¿no? Yo a veces dije, Morena recibió demasiado, demasiadas posiciones, demasiado presupuesto... ...y eso no es sano, ¿no? O sea, sí. eh, no estamos en un régimen de partido único... Pero, ...pero creo que somos nosotros los que tenemos que siempre tenerlo pegado al piso... ...pegado al piso y sobre todo recorriendo las calles. Entonces, no se achicopalen, todo va a salir bien... Y sobre todo, tenemos que quedarnos a cuidar al niño. De acuerdo, sí, ¿eh? Eric Zacarías dice saludos desde saludos, Cholula y Selina Flores. Saludos, Gabriel. Es un hombre responsable y muy honesto. Muchas gracias, gracias, Gabriel. Gracias. Gracias por su compañía. Muchas gracias por todos sus mensajes. Traté de leer los más posibles, pero no pude leerlos todos porque entonces sería no un programa de dos horas y ya te quité una. ¿eh? No, ya te bueno. quité una.